Para mí, la felicidad es estar eh, siempre a gusto, estar cómodo, eh, no tener ningún perjuicio hacia nadie, ni tampoco ningún tipo de venganza, ni de odio, ni de rencor. La felicidad es una...